Queridos estilócratas, no cabe duda de que Vans, la marca dedicada al skateboarding, ha sido una insignia no solo del mundo de la patineta, sino también uno de los principales en introducir la moda streetwear al mercado a mediados de los años 80, influyendo en gran parte en los sneakers. Los tenis de Vans han sido, desde su creación en 1966, los preferidos por los skateboarders quienes ven a esta marca como la mejor en el mundo skater debido a la buena composición de materiales, a la comodidad y el estilo vintage que siempre han intentado plasmar. Sin embargo, la marca ha trascendido muchísimo al punto de ser una compañía dedicada más a la moda urbana en general con tenis que aparte de usarse en el deporte se pueden utilizar para cualquier actividad. Para homenajear esta magnífica marca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 El Vans Era Diseñados en 1976 por los famosos skaters Stacy Peralta y Tony Alba Este modelo no se diferencia mucho de las Authentic Agregándole relleno en la parte superior generan más comodidad Fueron principalmente utilizados por los corredores de BMX a inicios de la década ochentera Tenemos los Vans Slip-On este modelo, lanzado al mercado en 1973, consiguió una popularidad masiva que hasta el día de hoy sigue presente. Su diseño sin cordones creó una gran facilidad para ponérselos y quitárselos, además de generar una cantidad infinita de colores y diseños. El Vans SK8 High Este modelo fue característico por su corte alto acolchonados los tobillos con el fin de prevenir lesiones durante la práctica del skateboarding volviéndose un estilo muy popular en la moda punk Vans Old School. Hoy en día es uno de los zapatos que más ha generado hype en la cultura popular Las Old School de Vans, las cuales se crearon hace más de 20 años son una tendencia absoluta sus características presentan un buen acolchado alrededor del tobillo, pareciéndose al era, pero más robusto. Con buena firmeza, destacándose su side tripe, la popular línea curvada que presentan los tenis de este modelo, lo que normalmente hace contrastes entre su color y el color dominante del zapato. Amigo estilócrata, dinos qué modelo de avance es tu favorito.